Eh, pues bueno, eh, buenos días compañeros y compañeras que se vienen eh, sumando. Vamos a esperar unos minutos más eh, para eh, dar tiempo a que eh, se conecten eh, la mayor cantidad de, de participantes. Algunos de ustedes creo que estuvieron participando en, en, en mesas, bueno, no en, en presentaciones, en sus ponencias, por ahí vi a Priscila, creo, y, y, y alguien más, ¿no? Eh, le volvemos a... Hola, ¿cómo andan todos y todas? Le colocamos allí en el chat eh, el pad que utilizamos ayer eh, en caso que algunos que nos encontremos hoy aquí no hayan estado ayer participando allí se pueden registrar, anotar y después lo vamos a ir utilizando también durante la, la jornada de hoy. ¿No ahí está en el chat, ahí está. Ah, lo vas a mostrar, perfecto. Ok, voy a pasar a, a presentar nuevamente el, el Jamboard para hacer una pues, recapitulación de lo que eh, estuvimos realizando el, el día de ayer. Eh, y bueno, pues también por si sí, eh, tenemos compañeras y, y compañeros de... De nuevo ingreso, pues eh, que también se pongan, digámoslo así, al, al día, ¿no? Eh, si recuerdan, pues el día de ayer tuvimos el, el trabajo en este espacio que es, es un Jamboard, eh, con la intención, pues justamente de ir co-creando, eh, participando colaborativamente en eh, la concepción de una estrategia, de una metodología, que es llevar a cabo o implementar un laboratorio de ciencia abierta en nuestras instituciones con la intención de que a partir de este espacio de, de laboratorio, de co de prototipado, eh, este, una pregunta, ¿si ¿sí estamos grabando ya? Sí. sí, sí. ¿Sí? Ah, okay. sí. Okay. Eh, Y en estos espacios desde nuestras instituciones eh, se eh, empiecen a construir políticas eh, públicas, políticas institucionales, en el marco de nuestra institución para eh, llevar a cabo eh, o implementar eh, una política de, de ciencia abierta y, y por política de ciencia abierta entendida este gran ecosistema de, de ciencia abierta o empezar a integrar elementos de la ciencia abierta. De hecho, hoy en la conferencia magistral, tanto eh, Carolina como Pablo, pues hablaban de esto, ¿no? De que estamos un poco... Eh, ay, se me fue el término este... Como quitándole peso al tema. Este, difuminando, ahorita me recuerdo del tema, ¿no? Este, eh, del, del concepto que ellos diluyendo eh, la palabra, eh, diluyendo un poco el concepto y la fuerza que, que debe tener la ciencia abierta en, en las instituciones, en la política, porque eh, estamos entendiendo ciencia abierta solamente tal vez como acceso abierto, ¿no? estamos entendiendo ciencia abierta tal vez solamente como, como uno de los elementos, ¿no? Y es, es, es válido en el sentido, bueno, es, un, es una parte de, de la propia ciencia abierta, pero bueno, hay que también tener presente que ciencia abierta engloba eh, pues, pues todos estos elementos, En la propia declaración de la UNESCO también nos los, nos los hace ver y, y, y saber. Y bueno, este es el sentido o la intención de, de crear estos laboratorios, ¿no? Y el día de ayer primero iniciamos con, con este imaginar de laboratorio de, de ciencia abierta. No sé, Virginia, perdón. Sí, eh, rescatar también, eh, si estuviera abriendo las experiencias magistrales, tanto la Eva como la de hoy, eh, que justamente la propuesta de esta mesa ¿no? de co-creación es eh, afianzar esta idea ¿no? de, de ciencia abierta como, como proceso y como política pública. O sea, eh, realmente poner el, el, el énfasis allí, ¿no? a cómo eh, repensar y reflexionar acerca de eh, una política de ciencia abierta en, desde nuestras instituciones, como una política pública, eh, con el interés público y justamente eh, con un mapeo de actores amplio. ¿no? Eh, eso por un lado. Y por el otro lado, eh, el pensar un laboratorio justamente tiene que ver con que muchas veces no sabemos por dónde empezar en nuestras instituciones en relación a, bueno, cómo eh, estamos, en, en ocasiones estamos on, o investigadores o proyectos. Eh, fragmentados o eh, solos y solas en, en las instituciones, y bueno, el, el poder iniciar tal vez con una metodología como un laboratorio, eh, es un incentivo o es una primera, un primer paso no como para empezar a eh, crear o diseñar en, en nuestras universidades algún mecanismo eh, participativo eh, eh, para empezar a conocernos, a reconocernos, para empezar a, a buscar también en nuestras ciudades, donde esté nuestra universidad, quiénes están haciendo ciencia abierta, quiénes están haciendo ciencia ciudadana, ¿no? eh, Y además, como comentaba Martín eh, y como también surgió ayer en las charlas y aquí en, en este Chambo, eh, ciencia abierta más allá de eh, un producto abierto. Eh, sino que justamente tiene que ver eh, con, con este interés público que, que despierta la, la, la ciencia abierta en, en distintas temáticas. ¿no? Entonces, también eh, eso es lo, lo interesante de pensarlo a partir de un laboratorio de innovación. ¿no? Eh, como una, una de las propuestas posibles. ¿no? Los, ustedes saben muy bien que los laboratorios de, de innovación son muy diversos por lo tanto, esa es la idea, ¿no? De, de cómo pensar en una universidad este tipo de laboratorios. Es un poco el resumen, ¿no, Martín? De, de, de, tanto de la mesa como de lo que fuimos viendo también en el Congreso. Sí, Virginia, justamente esto que, que, que comentas, ¿no? Eh, Está pues eh, lluvia eh, un tanto de, de ideas y de hecho pues invitamos a que si en la reflexión de el transcurso del día de ayer al día de hoy, es decir, con lo visto en, las, en el resto de las conferencias o de las mesas de trabajo, o simplemente cuando ya nos eh, retiramos a descansar y, y entre lo que nos da sueño y no nos da sueño, nos dormimos, pensaron en algo más eh, que quisieran aportar a este imaginario de lo que debería ser un laboratorio eh, como herramienta de creación para una política pública de ciencia abierta en nuestras instituciones, pues los invitamos, las, las invitamos a eh, colocar eh, pues algún sticker más o, o alguna idea más en, en, en esta eh, eh, diapositiva o abrir el micrófono también eh, sin, eh, eh, y escucharles si eh, tienen una reflexión más amplia o nueva en torno a, a este imaginario de un laboratorio como instrumento y como herramienta eh, de creación o de co-creación eh, de una política pública o institucional eh, de ciencia abierta. No sé si alguien de, de quien nos esté acompañando el día de, de hoy quiera eh, eh, compartir su reflexión en torno a ello. Tal vez si alguien se anima, si estuvo ayer, a hacer justamente un resumen de todo esto que, que estamos viendo, de, de todas estas ideas que están allí, que está compartiendo en la pantalla Martín, alguno que se anime como a, a iniciar, a romper el hielo, para recordarlas a los demás, ¿no? para poder seguir en el, en el trabajo que nos toca hoy. Bueno. Eh, bueno, por aquí nos manda saludos, Ecuador, Tania, Leonor, bienvenida, Leonor. Y bueno, eh, en lo que toman un poquito de, de, de valor este, para participar activamente, bueno, voy a pasar a, a la siguiente diapositiva que estuvimos trabajando en el Jamboard, en donde, eh, pues si recuerdan, teníamos eh, estos dos momentos de, de trabajo, en donde uno era la política de, de co-creación y el otro era el aspecto de, de priorizar y identificar las, las áreas de acción. no Y en estos eh, momentos eh, pues identificaban eh, las eh, infraestructuras, eh, las dimensiones, que era importante saber en qué dimensiones estaría actuando o desarrollándose el, el laboratorio, ¿no? Tenemos las propias dimensiones de, de la UNESCO, eh, estas eh, cuatro dimensiones con sus subdimensiones, que por ahí recordamos el, el esquemita, y también era importante tener presente las dimensiones propias de, de, de la universidad, ¿no? O sea, las dimensiones abarcan los intereses propios de la universidad, es decir, el camino que está siguiendo nuestra universidad en sus planes de desarrollo institucional, su política de desarrollo institucional, y también dentro de las dimensiones entran elementos como son las posibilidades y capacidades de nuestra institución, porque no podemos eh, eh, pensar desgraciadamente, y esto es así, es una realidad, en tal vez ciertas eh, estrategias o ciertas dinámicas o ciertas acciones o ciertos caminos de la ciencia abierta cuando en nuestra institución eh, no ha llegado tal vez a un grado de, de madurez o de poder llegar a implementar estas eh, eh, dinámicas de la ciencia abierta no entonces si hay que partir de un punto pues muy realista eh, eh, y, y también valorar lo que eh, podemos llegar a, a, a tener nuestras, en, en nuestras instituciones y que tal vez no no ha tenido esa, eh, ese valor. no Pongo como ejemplo, tal vez, eh, las tesis, eh, eh, ponencias, congresos que nuestra institución eh, genera, pero que tal vez en este momento no han sufrido, por ejemplo, pues un, un, un, una digitalización, la puesta en un repositorio, no están en una política de, de acceso y de ciencia abierta etcétera, ¿no? O acciones que suceden, por ejemplo, en las prácticas de servicio social o prácticas profesionales de nuestra institución que están muy vinculadas a, a ciencia ciudadana y que no han sido documentadas o, o, o gestionadas y que, bueno, sería también un elemento de valor de, eh, de recuperar o estas prácticas de... Eh, de vinculación. Ayer alguien lo, lo comentaba, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero ah, mencionaba la vinculación que existe en universidades, sector social, empresarial, eh, ciudadanía, y que también, bueno, pues pueden traducirse en prácticas de, de, de ciencia abierta, ciencia ciudadana, extensión de la ciencia, etcétera, ¿no? Uh -huh. Sí, y también rescatar nuevamente eh, el valor de eh, hoy lo se eh, plasmaba eh, también en las conferencias el valor de comenzar por eh, lo micro, no eh, estas pequeñas intervenciones justamente que ayer también surgían, no eh, cómo empezar a valorar eh, tal vez una política de ciencia abierta, no a nivel nacional, sino empezar por nuestros propios centros de, de investigación, o proyectos, o en nuestras propias universidades, ¿no? Entonces, eh, también rescatar eso, la posibilidad de que cuando nosotros estamos hablando de la localización de, por ejemplo, los, las recomendaciones de UNESCO, eh, la podemos también empezar a situar en nuestros espacios eh, cotidianos, ¿no? Eh, no tenemos que tal vez esperar que eh, exista una ley para ejercer ese mecanismo o esa potestad que tenemos eh, para empezar a pensar en nuestros territorios, cómo situar la ciencia abierta eh, ¿no? en, en nuestra ciudad, en nuestra región. ¿no? Eh, creo que eso también es importante cuando empecemos a pensar en, en, en el problema digamos, que tenemos como para... Cocrear una política de, pública de ciencia abierta, ¿no? Siempre pensar también en la posibilidad de lo local para empezar a trabajar la ciencia abierta. Y, y, y, y sumado a esto que comentas, Virginia, y también, pues, tal vez re, repensar si ya estamos haciendo justamente esta ciencia abierta, ¿no? También lo comentaba Carolina y, y Pablo, y con este proyecto que tienen ellos de otra ciencia abierta ya se está haciendo en América Latina y se viene haciendo, ¿no? Y tal vez nuestras prácticas ya ya representan una acción o una estrategia de ciencia uh -huh. abierta y simplemente lo que ha pasado es que no le hemos puesto en ese tamiz o en ese o no le hemos puesto ese vestido o esa ropa o, o esos atributos de la ciencia abierta y bueno, pues ahora que tenemos un instrumento que casi todos coincidimos, es adecuado lo que nos están marcando las directrices o lineamientos de, de, de la UNESCO, que nos da pues ciertos parámetros para justamente identificar, decir, ah, esto yo lo estoy haciendo en mis prácticas, eh, eh, eh, en mis proyectos, etcétera, desde hace mucho tiempo, ah, pues esto es un atributo de ciencia abierta, eh, palomita, ¿no? Entonces, reconocer también en nuestras eh, hasta ahora prácticas docentes, académicas, cívicas, ciudadanas, etcétera Si ya hay elementos propios de la ciencia abierta que reconocer y, y, y, y valorar, y, y ahora sí decir, ah, pues lo vengo haciendo, lo venimos haciendo y es esto, ¿no? Sí, y además, eh, bueno, ahora vamos a, a empezar a trabajar tal vez en, en identificar alguna problemática, ¿no? Pero rescatando esa palabrita del reconocer, ¿no? Tan, tan interesante. Eh, ayer también surgió, eh, y justamente muchas veces sucede que en lo local eh, estamos ya haciendo ciencia abierta, pero necesitamos empezar a reconocer al, al otro o a, la, o a la otra persona, o a la otra organización que está al lado nuestro haciéndolo también. ¿no? Entonces también eso es eh, lo importante de, de esta palabra del reconocimiento, ¿no? también resignificar lo que se eh, significa Justamente, valga la redundancia, el reconocimiento, no no solamente el reconocimiento de la participación, sino que hay otras personas que también lo están ya eh, llevando a cabo. Vale, y bueno, eh, si alguien tuviera alguna reflexión respecto a, a, a estos comentarios, eh, pues adelante tanto por el chat como eh, abriendo el, el micrófono. ¿Alguien quisiera eh, compartir algo a, a, al respecto? Yo eh, quiero. Adelante, <ríe> adelante pues, Priscila. Te escuchamos. Perdón, gracias. perdón. ¿Alguien habló primero que yo? No, ¿O no? no. ¿Está bien? Priscila, no. está bien. Adelante. Está muy bien. Vale, vale. <ríe> pues bien. Um, yo con estoy de acuerdo con esta cuestión de reconocer las prácticas y también las personas que se involucran en estas prácticas. Y creo que esto... Se hace muchísimo por la sensibilización, o sea, le va a llevar el conocimiento sobre lo que sea la ciencia abierta para la gente. Porque muchas veces uh, um, hablamos sobre los conceptos y esto, esto es un, una contradicción. Y ¿sí? ciencia abierta es práctica. ¿sí? Los pilares son prácticas. Y bien, pues. Por, por sermos investigadores, muchas veces hacemos nuestras investigaciones, eh, nos atenemos eh, a los conceptos y mucho poco a las prácticas. Entonces, creo que este congreso, como también uh, los planes de acción, los compromisos eh, por, por la parte del de gobierno abierto eh, y, otra, y otras iniciativas, son esenciales para que nosotros, como que investigamos, también eh, por, por, eh, llegamos más cerca de las prácticas y también eh, nos uh, preparemos o hacemos la relación entre práctica y teoría porque muchas veces se camina distantes, lejos. Entonces, creo que esto no es el, el propósito de la ciencia abierta. Entonces, bien, esta, esta, este taller, como otros talleres que están ocurriendo en el mismo tiempo, creo que nos hace pensar sobre la parte práctica de, de, de, de hacer con que la ciencia abierta realmente se desarrolle y llegue la, la sociedad y se traspase los muros de, de la universidad de los institutos de investigación entonces bien este es mi, mi comentario en relación a lo que ustedes han dicho en este momento Gracias Priscila, muy, muy valioso y bueno, este, de hecho pues tú misma creo, si no mal recuerdo, presentaste hoy y, y es justamente eso, ¿no? Reconocer y, y compartir las prácticas que están realizando desde tu país, desde tu institución. Y bueno, por ahí alguien más quería, no sé si era eh, Luis Adolfo o alguien más. Adelante Bien. Luis. Sí, muchas gracias, Martín. No, coincido totalmente con Priscilla, ¿no? Que la, que la cuestión es esta práctica que ya un poco lo decimos ayer también en, en, en esta sesión y en la conferencia magistral, ¿no? O sea, en estas microacciones, microprácticas que tenemos que hacer, o que es ideal, pues llevar la teoría a la acción y, y que haya un diálogo real. Y ayer un poco compartirles que justo en este, en este ámbito de, de, de darle en la acción, que justo en los, con los colegas que tenemos personalmente, incidencia en términos de posgrado, maestrías y doctorados, pues ya tuvimos una reunión justo para pedirles el, el plan de gestión de datos de tu tesis. ¿no? Eh, tuvo que haber una, una sesión previa, porque evidentemente no estaban como muy en, el, en la tono, pero fue como listo, o sea, miren, ocurre, va de esto, va, en, va para esto, no o sea, ya tener como un plan muy concreto, y les cayó de sorpresa en, en un momento, pero también es cierto que después como que les hizo sentido, ¿no? Y fue a partir justo de esto que decía Pesila, a partir de la acción muy concreta, ¿no? Eh, entonces, pues, ellos van a entregar un plan de gestión de datos en esta semana, de, hasta de aquí a lunes, con, con, con sus bemoles, pues, ¿no? O sea, con todo lo que puede implicar. Este, puede ser muy escueto, etcétera. Yeah. Pero es como también meterlo en, en esos discursos también, ¿no? En la acción. Sí. Sí, Luis, y si me permites aquí un comentario muy bibliotecario, es, a lo mejor ahí, bueno, celebro la, la intención, pues, y, y meterle como, este, pues, ahora sí que acción a, a esto, pero tal vez ahí faltó un paso previo, ¿no? Y nosotros desde biblioteca siempre somos como muy persistentes en esto, ¿no? Faltó el, el, el paso de sensibilización, ¿no? Tal vez, en don, y de alfabetización, tal vez, eh, de estos alumnos de posgrado, en el tema decirles, hablarles de decirles hablar desde la ciencia abierta lo que implica, los beneficios, los pros, los contras, luego pasar al tema específico de de la apertura de datos y de los planes de, de datos, qué conlleva, qué no conlleva, qué este qué beneficios y qué no beneficios tiene justamente pues previo a una sensibilización, previo a mostrarles tal vez algunos ejemplos muy claros y prácticos de qué se ha logrado hacer con con temas de de gestión de datos y con un plan de manejo de datos en, en la investigación, para que, bueno, pues eh, justamente no, no, no sufrieran tal vez ese baldazo de, de agua fría, ¿no? O esa como exigencia, ¿no? Me suena que tal vez lo, en un principio lo, lo entendieron como una exigencia más del doctorado, de, de los requisitos, tal vez en estar todavía en ese proceso de digestión, pero bueno, yo, yo los invitaría a, a lo mejor sumarle una, una sensibilización también, ¿no? Sí, y no, le... voz a Priscila también. Sí, Luis. Sí, no, no, de, de, muy, muy de acuerdo. Más bien aquí apliqué la fórmula de, de los abuelos, ¿no? Dispara después pregunta <risa> <risa> y, y después <risa> curarlos de empacho. <risa> bueno, Luis, ahí nos apuntamos a darles ese taller de, de sensibilización. Adelante, <risa> Priscila, te escuchamos. Ah, te digo un comentario muy, muy eh, bueno, Luis, tu, tu experiencia. Eh, lo que te, eh, quiero compartir con vosotros es que en Brasil también eh, yo actúo como directora de formación política y profesional en la Federación Brasileña de Asociaciones de Bibliotecarios Científicos de Información, de la Información e Instituciones, que es la FEBAB. Entonces, eh, nosotros eh, en, en inicio de este año... Uh, ofrecemos a la comunidad bibliotecaria y también a la gente interesada, que tiene interés, eh, un curso de gestión de datos científicos y entonces fue un éxito este curso, eh, con la investigadora y bibliotecaria también, Elizabeth Montero. Y, y bien, ¿por qué esto? Porque eh, está eh, al encuentro, encuentro de lo que dije, eh, Martín, sobre la sensibilización. O sea, eh, no, no, no, si, si nosotros pedimos un plan de gestión de datos, es muy importante esta cuestión de la sensibilización. En ah, paralelo a esto, eh, junto con esto, por actuar en un programa de posgrado en, en gestión de la información, en este programa de posgrado se pide también un plano de gestión de datos para los eh, estudiantes. Entonces, bien, creo que es posible ac acciones eh, conjuntas y que las personas que están involucradas en estas acciones también puedan reconocer, porque así las ac acciones no, no se quedan eh, solas, ¿eh? isoladas, y puedo puede se complementar. Entonces este es un ejemplo de Brasil que nosotros uh, estamos intentando caminar conjuntamente, tanto en el ámbito de la bibliotecología como de la ciencia de la información y la ciencia en general también. Eh, un breve comentario a lo, que coment a lo que decía justamente Priscila. no, eh, La importancia de este proceso de ciencia abierta en eh, respecto a los datos de investigación, ¿no? que muchas veces eh, creo que también la ciencia abierta puede eh, servir eh, para crear estrategias de comunicación eh, de los repositorios eh, hacia la ciudadanía, ¿no? porque si no, seguimos justamente siendo endógenos a la, a la ciencia, a la academia, y estos datos de investigación o estos repositorios de datos de investigación también tienen que ser útiles para otras eh, organizaciones o actores o mismos gobiernos eh, que pueden rescatar y reutilizar esos datos de investigación. ¿no? Ahí también creo que sería sumamente interesante y tal vez eh, las cuestiones de los embajadores de Ciencia Abierta que surgían ayer y demás, empezar a enlazar estas, estas necesidades. ¿no? Entre eh, Muchas veces habrán escuchado, o por lo menos aquí sucede en la ciudad, que bueno, existe el, el repositorio de datos de investigación, pero eh, no, no hay comunicación tal vez con los portales de datos abiertos de gobierno, entonces eh, es como eh, interesante también empezar a enlazar eh, esas necesidades o intereses, ¿no? que no quede solamente nuevamente en, en un espacio cerrado, ¿no? e esos datos de investigación, sino que también sean reutilizados. Eso es un esfuerzo extra también que hay que pensar a pensar. No sé si también lo comparten o si tienen alguna experiencia respecto a eso. Y bueno, mientras comentan, bueno, sería justo esto también de ocupar espacios, ¿no? O sea, esta vinculación de la que menciona Virginia y estos enlaces, pues a lo que nos llevaría es justo a ocupar eh, espacios o, o esta vinculación con, con otras instancias, otros proyectos, otros colectivos, eh, etcétera, ¿no? Y no sé, Virginia, pasamos a, a la siguiente eh, diapositiva, que era el mapeo de, de sí. actores, para luego ya ir a la última y ponernos a, a... Al, al trabajo duro. <risa> y, y bueno, pues eh, hemos mencionado, ya han mencionado ustedes en, en estas capas, en cuanto al mapeo de, de actores, eh, eh, la figura de embajadores, ¿no? Identificar en nuestra propia comunidad quiénes son, pues, los partícipes, eh, que yo creo que sería uno de los actores, es decir, quienes están ya en modo. Eh, activado o activo en, en torno a la ciencia abierta o en algunos de los contextos o elementos de la ciencia abierta luego yo creo que había otra figura no quienes están como queriendo escuchar no al menos alguien que ya está abierto a escuchar sobre el tema de ciencia abierta eh, eh, ya es ganancia no porque es muy difícil actuar y, y eh, con eh, pues oídos y cabezas cerradas no O sea eh, entonces ya lograr identificar escuchas o, o intereses, creo que, que, que es valioso y, y, y esos sin lugar a dudas son otros actores que habría que eh, poderlos eh, eh, localizar, arropar a y bueno, yo creo que de ahí eh, saldrían de estos es, por momentos escuchas, luego eh, eh, actores, ¿no? Y, y unos terceros pues estarían sí aquellos negados, ¿no? este, por, Ya lo habíamos hablado, no hay negaciones por desconocimiento, la mayoría de ellas, ¿no? Y hay otras, bueno, un poco pues también por, por convicción, ¿no? O sea, eh, si hay detractores de, de la ciencia abierta, aunque parezca que, que no, sí los hay y pues tienen sus argumentos eh, válidos en ese sentido para ellos de que, bueno, pues la ciencia no tendría que abrirse eh, para todos ni... ni con un sentido de, de compartir, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues tendríamos, digamos, esos como elementos en, en cuanto a, a, a actuación, pero también ya en figuras institucionales, este, pues no sé, habría, eh, ya Virginia por ahí nos está poniendo algunos, ¿no? Este, las academias, eh, los institutos de investigación, los centros de investigación, las bibliotecas, y no sé yo creo que nos estamos olvidando también de alguien muy importante que, que, que los tomadores de decisiones no que justamente a veces no son ni investigadores ni bibliotecarios o en algún momento llegaron a hacerlo pero a veces se olvida no como que el puesto o el traje de funcionario de directivo me hace olvidarme de de todo mi pasado y, y, y asumo otra bueno, igual les compete, ¿no? Asumir otras responsabilidades, pero ojalá que si algún investigador llega a ser rector o rector o un puesto de estos directivos, no se olvidara justamente de lo que vivió, de lo que pasó. Sí, y acá justo eh, recordé, porque Priscila compartió una wiki, en la capa 3, en los aliados externos, qué interesante sería también pensar en otras organizaciones que también tienen los mismos valores de la ciencia abierta, tal si bien no se, eh, no se autoproclaman como eh, digamos, trabajadores entre comillas de la ciencia abierta, eh, pero bueno, tenemos a, a todo el ecosistema Wikimedia, tenemos a todos los movimientos de periodismo de datos, de, de datos abiertos, de rendición de cuentas, eh, y eh, toda esta trama ¿no? entre el arte y la tecnología que también está haciendo mucho por esta cuestión de, de cambiar de ciertos paradigmas de la ciencia, hay muchos ejemplos en ese sentido. Eh, entonces, bueno, este mapeo de actores, eh, imaginarnos ampliamente, o sea, eh, si quieren ahí sumar... Eh, nombres propios o tal vez algún otro tipo de, de actor o, o colectiva que les que les llame la atención como para también convocarlos me parece que es el momento no eh, como para ahí eh, colocarlos y si y, no y, pasamos y, a la cuarta sí y no y de hecho también por ejemplo hemos visto que se han sumado incluso colectivos o temas que que incluso ni a veces no se nos relacionan con ciencia abierta no y quiero poner otra al tema por ejemplo colectivos de diversidad eh, eh, sexual o de género a, activismo este, también en términos de feminismo que han visto en temas de ciencia abierta eh, y, y de apertura espacios justamente para colocar también eh, eh, su, sus temáticas y sus problemáticas no también temas de defensa del territorio, eh, de eh, recursos naturales, eh, de, de, de, de expropiación de minería. ¿Por qué? Bueno, porque justo también en la temática de ciencia abierta estos temas eh, eh, pues ven un, una, pues un, un campo de acción también y de visualización de las problemáticas, ¿no? Entonces tampoco no, no no, no pensemos en excluir eh, de, de uh -huh. entrada al, alguna propuesta que llegue y se quiera eh, uh -huh. insertar en, en el movimiento de, de ciencia abierta, ¿no? Sí, también eh, rescatar que cuando nosotros vemos o que cerramos de replicar un laboratorio de este estilo en nuestras universidades, Tal vez eh, lo pensemos desde alguna temática en particular, o sea, eh, podemos empezar eh, a, a trabajarlo tal vez desde las migraciones, desde el feminismo, desde las cuestiones ambientales, desde los ODS. Por ejemplo, aquí en la Universidad Nacional de Rosario estamos trabajando con Naciones Unidas por el ODS de, digamos, de, de, de ambiente, los ODS algunos específicos, ¿no? el 13. Entonces, bueno, eh, empezar a ver eh, si temáticamente eh, nos confiere algún, eh, como algún territorio fértil para empezar a pensar justamente en la ciencia abierta. ¿no? Eh, algunas temáticas tal vez son más proactivas que otras, o en nuestras ciudades hay eh, más activismo, organizaciones trabajando en esos temas que necesitan o ya están haciendo ciencia ciudadana y ciencia abierta y los podemos empezar a, eh, bueno, a, a llevar también a este territorio. ¿no? Hay distintas tácticas como para, como para justamente eh, activar y experimentar la ciencia abierta. Así que, eh, bueno, sí, la cuestión sí. es tomar la, la delantera, tomar la partida para hacerlo. Sí, como bien comentas, ¿no? buscar estos terrenos fértiles, ¿no? porque digo... Ir a, a, a sembrar o implementar ciencia abierta en un terreno agreste o, o sin, sin agua o, o, o muy hostil, pues puede ser, va a ser más complicado, ¿no? Que, que, que buscar un, un terreno fértil o un ambiente eh, amigable o a favor, ¿no? Entonces eh, es, es importante, ¿no? que igual tocará, ¿no? Eh, tocará a veces también, este, eh, pues andar por terrenos demasiados agrestes, y bueno, tocará hacer más, más trabajo, ¿no? Sobre todo para estos personajes o estos embajadores, que también por ahí Priscila nos compartió eh, un documento, ahorita no, no lo pude abrir, pero creo que es un documento, no sé, Priscila, nos quieres compartir de este documento de eh, comentarios, y tú ya tuviste sí, la oportunidad, adelante. Comento, comento, comento. Eh... En Brasil tendremos algunos investigadores que son expertos en la parte de ciencia abierta y entonces, bien, eh, desde año uh, pasado eh, nos reunimos un, un tiempo para, una, una nueva, para elaborar una nueva taxonomía y creo que Creo yo que algunas personas de, de este congreso estaban en este grupo de trabajo, si, si me acuerdo bien. Entonces, um, de, durante este proceso de la taxonomía, nosotros también eh, decidimos escribir sobre las personas que, que son... Este, una especie de evan, eh, embajadores, embajadores de la ciencia abierta en Brasil llamamos de, en portugués llamamos de los uh, evangelistas pero no me acuerdo si esta palabra en español es evangelista también ¿es? Sí, tiene otra connotación, tiene una connotación más hacia la religión, los evangelistas es esto mismo, que... es esto sí. mismo entonces sí. es lo mismo de, de portugués entonces, llamamos de evangelistas y los aconsejo a, a hacer la lectura, pues, pues está interesante la manera que uh, asocia esta cuestión del evangelismo religioso con la cuestión de esta, las personas que defienden, que están emocionadas por la ciencia abierta, que quieren muchísimo que la ciencia abierta se desarrolle. Entonces, Creo que es una buena lectura. Y bien, uh, en mi opinión, está uh, muy cerca a la, la, concepto o definición uh, de estos embajadores de la ciencia abierta. Es esto. <ríe> sí, sí, promotores también bien, es muy utilizado. Exacto, exacto. Hablamos un poquito sobre, sobre esto, pero es un artículo más, digamos que informal. Esta fue la intención y creemos que más, más adelante iremos escribir de una manera más científica. Pero bien, volviendo a, a lo que dije antes sobre, sobre esta cuestión de la ciencia abierta ser práctica. Creo que es muy importante que al mismo tiempo que desarrollamos investigaciones con todo criterio y metodología científica, es importante también uh, dejar más sencillo para llegar a la gente en general. Entonces, estar más cercano de la gente. ¿eh? ¿eh? Y entonces creo que es esto es necesario los dos caminos de llevar a la academia y también traer de la academia. Es un gran desafío, pero es muy necesario cuando se trata de la ciencia de arte, en mi opinión. Uh -huh. Sí, empezar a sensibilizar en, en las no resistencias y en que en realidad somos, eh, podemos ser parte, ali, aliadas en esta promoción ¿no? de la ciencia abierta. Eh, ¿Querés, Martín, pa que pasemos a, a la cuarta? Sí, Virginia, es, yo creo que ya es momento de, pues, sí. de ponernos a, a, a trabajar en, en ello. ¿Quieres, no sé, tú, Virginia, explicar eh, los, los puntos? Sí, sí bueno... Eh tal vez, <ríe> no, eh, como, como todas las pequeñas dinámicas ¿no? que, que, que fuimos eh, compartiendo en esta mesa, son parte o quieren eh, justamente ser parte de estas pequeñas modalidades eh, del experimentar en un laboratorio de, de, de innovación de la ciencia abierta, eh, en donde tiene el anclaje o es central la cuestión de la experimentación o la práctica, ¿no? como comentaba también Priscila. Entonces, eh, en ese sentido, una vez que nosotros eh, aquí eh, también empecemos a indagar o centralizar en cuál es el problema, muchas veces eh, cuando tenemos mal definido, y eso pasa en todos lados, no solamente en los laboratorios, cuando tenemos mal definido el problema, no llegamos a, a buen puerto, ¿no? eh, ni, el, ni siquiera el proceso eh, está bien encarado, orientado. Entonces, eh, la, la primera propuesta de empezar a eh, esgrimir cómo poder pensar un laboratorio de co-creación de políticas públicas de ciencia abierta es, bueno, cuál es el principal problema con el que nos enfrentamos, o problemas, eh, por qué es el eh, nos motiva a partir de ese problema en eh, utilizar un laboratorio, es decir, un espacio laboratorio en nuestra universidad? ¿Cuáles serían los objetivos que tendríamos en, la, en el diseño o en la creación de este tipo de laboratorios? Y o en este uso de eh, políticas de co-creación, es decir, que comprometemos a todas las partes ¿no? en esta política, eh, y, si se, y si recuerdan qué recomendaciones de ciencia abierta de la UNESCO eh, estamos eh, pensando o considerando cuando estamos eh, identificando ese problema? ¿no? Y luego al final si nos queda tiempo, pero me parece que también es lo más importante es eh, cuáles propuestas podríamos llegar a eh, empezar a pensar en, de forma colectiva? ¿no? lo que nos salga en estos momentos. Puede ser algo chiquitito, como la cuestión de sensibilización, que no es chiquitito justamente, pero algo micro para después ir a empezar a pensar en hitos mucho más generales. Eso es un poco el recorrido, tal vez empezar por el problema. ¿Sí? Eh, podemos empezar o a través de, primero conversándolo, para, de, para ir de, desagregando los problemas que cada uno evidencie y después poner en común o tratar de priorizar cuál sería para esta mesa, eh, o para que todos aquellos que estemos aquí reunidos, el, el problema que queremos eh, empezar a trabajar. Eh, a mí me gustaría empezar con el tema de, de, del problema, eh, y abordándolo desde un punto de vista tal cual ha sido el laboratorio, en el sentido de que el laboratorio debería de servir en, en una primera instancia para desmitificar y aclarar todo lo concerniente a, al tema de ciencia abierta, ¿no? O sea, quitar todos esos temores este, que hay sobre la ciencia abierta y el laboratorio debería eh, sí o sí a ayudarnos a eso, ¿no? A diseñar una estrategia en que la institución vea a la ciencia abierta como algo natural, que de hecho en las universidades pues debería de ser, ¿no? Y hay un montón de declaraciones también de la UNESCO sobre la función de la universidad, de la educación. De hecho hay también declaraciones de la UNESCO en función de, de qué debería de buscar la ciencia para la humanidad, ¿no? La ciencia en general, no sé, declaraciones de los setentas en donde se hablaba pues que la ciencia debe de servir a la humanidad con fines pacíficos, de desarrollo, etcétera, ¿no? Y eso parece que se, que, que se ha olvidado justo con, con los modelos actuales de, de, de llevar la ciencia, de publicación de la ciencia, de mercantilización de la ciencia. Y entonces, todo lo que conlleva la ciencia abierta, en estos momentos incluso resulta ser hasta una especie de amenaza, ¿no? Para la institución, para... La academia para la actual academia que tenemos, ¿no? O sea, ataca incluso pues ciertos, no quisiera llamarlos valores, porque no, no los considero val valores actuales, lo, lo que algunas academias eh, defienden, pero sí las academias, los investigadores se sienten atacados por un lado, pero también pues temerosos, ¿no? Es como, no sé, en la época del oscurantismo, ¿no? O sea, algo nuevo que llega y, y alguien que viene hablando, pregonando sobre esto, y dicen, pues esto es cosa del, del, del demonio, ¿no? Es una cosa oscura, es algo que, que no, ¿no? Entonces creo que, que ese sí debería ser un, un punto de partida en los laboratorios, ¿no? Por ahí... Y, sí. No, sí, y, y... y agregaría un pequeño comentario, y Diego está levantando la mano, eh... Me parece que lo, eh, nos parece, creo, digo, hablo en plural porque lo vimos entre todas la, las jornadas del Congreso, el por qué mi universidad, mi institución, mi centro, el, mi espacio, nuestro espacio, eh, por qué es importante empezar a practicar la ciencia abierta, ¿no? cuál ¿Por qué deberíamos, ¿no? ¿Qué, qué nos trae de beneficioso la ciencia abierta? Eh, eso creo que también está desdibujado, ¿no? Diego. Sí, sí, sí. Y damos la, la voz a, perdón, era este... Eh, Diego. Yo, Diego, adelante. Sí, Diego. Sí, te escuchamos, Diego. ¿Puedes abrir el, el micro? Adelante. Listo. Muchísimas gracias, Virginia. El, bueno, ahí el en el caso nuestro, yo hablo de, de, de Ecuador, ahí ponía el, el comentario de la falta de conocimiento, yo quise suavizarlo al comentario de Martín, que, que fue el oscurantismo, que, que me pareció más acertado, pero eh, la, la aplicación que nosotros tenemos, o la limitación posible que podríamos ver nosotros, es que como no se dimensiona, ¿cuál sería la utilidad? Ahí, ahí está como amenaza de... Pero es que nos va a tocar reestructurar toda nuestra planificación, nos va a tocar capacitar, tecnificar otra vez a la gente, eh, qué, qué necesidades adicionales, o sea, que fuese una cuestión de, de novedad del momento. Y algo similar nos pasó cuando tuvimos que implementar los ODS en toda nuestra planificación, entonces hubo una resistencia muy fuerte hasta que ya comenzaron a ver las, las ventajas. Y particularmente en mi caso, que es en la escuela de gobierno. El, todavía no todas las instituciones eh, dimensionan la, la, digamos, la facilidad o, o el beneficio que sería de que haya la ciencia abierta justo en política pública porque se entiende que la política o hay algunos espacios aquí que se entiende que la política pública es una cuestión de de escritorio, de, de los técnicos, de las instituciones que son los únicos que lo pueden manejar y no debería vincularse prácticamente nadie más. Entonces, ese es un poco el, el enfoque que quería dar en, en ese comentario que puse. Gracias, eh, eh, compañero. Sí, muy, muy este, eh, acertado esto, ¿no? O sea, esta eh, necesidad de poder dimensionar utilidades y, y beneficios, eh, yo agregaría tanto locales y globales, ¿no? Y, y la pandemia y el COVID pareciera que nos iba a, a dar esa pauta de, de, de entender cuáles eran los beneficios de la ciencia abierta con abrir la investigación, acelerar el proceso de revisión por pares, abrir el proceso de revisión por pares, el valor de los servidores eh, o de los repositorios preprint, etcétera el que las editoriales permitieran consultar bases de datos eh, de manera gratuita, que se digitalizaran y subieran libros académicos a la Internet Archive. Pareciera que eso estaba abriendo, ¿no? Y, en, y nos estaba haciendo entender la, la, la, los beneficios de la ciencia abierta, de la educación abierta, del acceso abierto, pero ¿no? ya pasamos dos años de pandemia, estamos volviendo a... a unos decían que era la nueva normalidad o... ETC, pues es la vieja, ¿no? Volvimos a lo mismo, ¿no? Se volvieron a cerrar los accesos, hay demandas a quien digitalizó, volvimos a los viejos modelos académicos, etcétera, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con, con el comentario. Y si me permiten, antes, Virginia, de tu participación, voy a leer algo que viene en la declaración de, de la UNESCO, que creo que es importante, que es en el en los principales objetivos y ámbitos de acción de la recomendación, que creo que nos va a servir de marco para desarrollar estos puntos, ¿no? Eh, promover una definición común de la ciencia abierta, de los beneficios y desafíos que conlleva eh, y de los diversos medios de acceder a ella, ¿no? O sea, eso sí o sí es importante hacerlo en la institución, ¿no? Crear un entorno normativo propicio para la ciencia abierta, hablando de nuestra institución, invertir en infraestructuras y servicios de ciencia abierta, Invertir en recursos humanos, formación, educación, alfabetización digital y desarrollo de capacidades para la ciencia abierta. Fomentar una cultura de la ciencia abierta y armonizar los incentivos en favor de la ciencia abierta. Promover enfoques innovadores para la ciencia abierta en las diferentes etapas del proceso científico. Y por último, promover la cooperación internacional y multipartita en el contexto de la ciencia abierta y con miras a reducir la brecha digital, tecnológica y de conocimientos, ¿no? Digamos, esos son los objetivos que persiguen los, la, las recomendaciones de la UNESCO. Yo creo que podemos también tomarlos como, como, como marco para nuestros laboratorios, ¿no? ¿Qué debería de buscar eh, eh, estos laboratorios al interior de las instituciones? Sí, justamente allí en la motivación podría ser, eh, como lo que comentabas, es una de las dimensiones de la recomendación de, de la UNESCO de, de, de rescatar ciertas otras o otras modalidades más creativas para trabajar la ciencia abierta. Eh, y por el otro lado, eh, nos, ¿qué, ¿qué piensan ustedes que cambiaría o por qué sería beneficioso como objetivo pensar que esta política de ciencia abierta en, en, en nuestros territorios sea de forma co-creada, es decir, que no salga de, un, de una sola área de nuestra universidad, eh, o de una agencia, un centro, bueno, dependiendo de cada universidad, sino que eh, se convoque a todos aquellos interesados o interesadas ¿no? eh, de la universidad, pero también de, de actores externos a la universidad, para co-crear esa política pública. Eh, ¿Ustedes piensan que eh, esto es un.? Eh, ¿Qué clase de desafíos nos trae? ¿Por qué eh, deberíamos hacerlo de esta forma y no de forma cerrada? Eh, si sería de forma cerrada, ¿y, ¿iría en contra entonces de estas recomendaciones de ciencia abierta del UNESCO? ¿Qué les parece a ustedes? Eh, digo, como para empezar también a pensar en las propuestas o por qué. Eh, pensar en la co-creación de una política de ciencia abierta. ¿Qué les parece? ¿Qué nos ofrecería de distinto, de innovador, esta co-creación? Ramón. Sí, muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Buenas sí, tardes, sí. Sí, Román. Román adelante. Primero de, escucho. De, desde la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Bueno, yo escribí en el chat, muchísimas gracias por la exposición. Yo creo que sí, que es un tema súper importante. Eh, y yo siento, como, como comparto el criterio que se ha expresado acerca de la necesidad de sensibilizar, acerca de la necesidad de fomentar una cultura sobre este tema. Y esta pregunta eh, última que está formulando Virginia me parece muy importante también. Yo creo que eh, resultaría muy difícil poder avanzar en esta meta, en este anhelo, en este desafío si no se va produciendo primero alianzas internas dentro de la universidad, si no se va fomentando esa cultura del compartir eh, enfoques eh, que tienen que ver con la participación activa de diferentes actores en el proceso de construcción del conocimiento científico, eh, pensando evidentemente que esos actores eh, no solo deben ser destinatarios de, el, de la actividad, de la, del proceso de producción de ciencia, sino partícipes fundamentales del de proceso. Entonces, lamentablemente, hoy eh, eh, tenemos, eh, eh, digamos, rasgos, no, qui no quiero ser absoluto, pero tenemos rasgos de, de mucha, eh, yo diría, lo digo con claridad, de de mercantilización de los procesos de la educación superior que están eh, atravesados por elementos de la, en, la, en el proceso de evaluación institucional, en el proceso de evaluación de la propia ciencia en particular y, y sus resultados institucionales. Entonces hay una fuerte cultura que tiene que ver con estos aspectos, en mi criterio, eh, muy burocratizados y insuficientemente vistos, planteados, como realmente lo está planteando la UNESCO. O sea, la ciencia tiene un sentido y es servir, es servir al desarrollo sostenible de nuestros pueblos. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Martín, con lo que ha planteado Virginia, de sensibilizar y también de que este proceso sea de coproducción, de cocreación, de formación, de alianzas al interno de nuestras universidades como un peldaño inicial para poder avanzar en esta en este anhelo. Muchas gracias. Gracias Ramón. Muy importante esto que mencionas, no eh, vincular esto a la esencia propia de las instituciones públicas, no de las universidades públicas, en donde pues creo que todos coincidimos en nuestras distintas regiones. En muchos casos se ha olvidado esta esencia de las universidades y de las instituciones públicas que son, pues, eh, democratizar eh, y hacer público y social el, el conocimiento, la educación, la cultura, las artes, que también son eh, funciones y atribuciones de las eh, universidades, y, pues, en, en muchos casos, eh, las universidades empiezan a responder a otros eh, eh, intereses, eh, tal vez algunos dictados por órdenes económicos, también políticos, y nos estamos olvidando justamente, pues, de esa función pública y social de nuestras eh, universidades, de nuestras instituciones, y, bueno, pues, la ciencia abierta eh, eh, tiene como objetivo y como fin eh, esto, ¿no? O sea, eh, beneficio público y social de, del conocimiento. Y Ahí bueno, fuimos y... anotando, ¿no? Sí. Sí, Virginia. Sí, no, no, que fuimos anotando y, y tal vez, bueno, nos falta, nos faltaría como llegar también a eh, qué acciones concretas y prácticas podríamos llevar a cabo. En, en un laboratorio de estas características, ¿no? Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos ofrece como espacio un laboratorio eh, de ciencia abierta para la co-creación de una política o de una propuesta en nuestra universidad? Eh, allí en lo, donde está en lo rosadito, ¿no? Y también después en, en, en el espacio azul, eh, tal vez plasmar que venían comentando ¿no? estas distintas propuestas que cada uno trae en su territorio ¿no? ¿Dónde podríamos empezar a, a iniciar este recorrido, esta ruta eh, de co-creación? ¿Cuáles son las acciones concretas que necesitaríamos llevar a cabo? Sí, yo creo que ahí piensen ustedes en que tienen ya el laboratorio en su institución y cuáles son, no sé, las dos, tres primeras propuestas o fórmulas que llegarían a ...o experimentos a, a realizar en este laboratorio, ¿no? Y bueno, adelante, Luis. Sí, muy breve. Un poco lo que comentaba ahí en uno de los post-its es justo que, o sea, creo que algo que hemos visto es que, por ejemplo, como secuenciar las actividades como A, B y C, así como en esa lógica, este, muchas veces nos encontramos que cada quien tiene ritmos distintos el ritmo de la ciudadanía, el ritmo de la propia burocracia, el ritmo de, de los investigadores, etcétera, ¿no? Entonces son ritmos distintos, y algo que nos, que nos hemos visto es, en la necesidad es como de implementar, de abrir distintos frentes al mismo tiempo, ¿no? O sea, como una, o sea, un, como armar este, comisiones, digámoslo así, una encargada de ver la parte burocrática, por ejemplo, ¿no? Y que es muy importante que tenga, que se tenga un espacio físico, geográfico ubicado, y un espacio virtual, ¿no? Eh, o sea, que, se vayan, eh, que vayan de la mano, pues, ¿no? Porque también es, es, es, es colocar como tener un punto, un lugar de, de, de, de, de transmisión prácticamente, ¿no? Eh, y al mismo tiempo ir colocando las comisiones, una que se vaya dedicando, por ejemplo, a hacer gestión hacia afuera, otra más hacia adentro, otra internacional, otra viendo los acuerdos específicos con sector público, sector privado, con otras universidades, otra que se dedica como, como a la evangelización, ¿no? Eh, di, ¿No? Eh, como embajadores, embajadoras. Entonces, como, como creo que es, eh, o sea, como algo que hemos visto es la importancia del trabajar colectivamente, ¿sí? Tratando de ubicar distintos acto, actores clave también, que también es otro elemento, pero es, es todo al mismo tiempo y en, en coordinación, ¿no? Porque si no, si nos esperamos a los tiempos de, la, de las universidades más allá de la voluntad, pues llevan sus propios ritmos, ¿no? Y hay oficios y hay que, ventanillas que tocar o puertas que tocar y eso toma su tiempo. Pero creo que son como dos, dos cuestiones que pueden parecer al, ajá, como la formal y la informal, digamos así, ¿no? Este, por ahí como ese espacio. Gracias, este, Adolfo. Este, no sé si alguien más quiere compartir eh, eh, su, su visión, su experiencia. Eh, esto que comentamos, ¿no? O sea, ¿cuáles serían estas propuestas eh, con las que ustedes llegarían eh, eh, a este laboratorio imaginario en su institución? ¿Qué, ¿Con qué les gustaría este, eh, eh, prototipar? ¿Con qué les gustaría este, imaginar eh, la implementación o el desarrollo de, de una política pública hacia la ciencia abierta en su, en su institución? Por ahí, por ejemplo, empezamos con el, hemos mencionado mucho el tema de la alfabetización de las nuevas generaciones, ¿no? Y Pre, trajimos a colación el tema de los posgrados, ¿no? Que tal vez con ellos sería eh, implementar en la currícula o en la formación de los posgrados ya de, de cajón eh, el tema de, de la ciencia abierta, ¿no? Es decir, tal vez que cada posgrado tuviera una materia tal cual, ¿no? Este, apertura de datos, este, acceso abierto, eh, investigación abierta, eh, etcétera. no. De hecho, pues hubo eh, ya, y hay, bueno, todavía eh, cursos MOOCs que se crearon justamente para formar en temas de, de ciencia abierta. Hubo uno, pues muy concurrido, eh, el MOOC sobre eh, ciencia abierta de, de John Tenan, este, hace un par de años, lamentablemente John sufrió un accidente y falleció, y bueno, un poco eh, su, su propuesta y este boom que traía John Tenan con, con esto de, de formar masivamente y, y a, a la comunidad en ciencia abierta, este, eh, pues cayó un poco, pero bueno, esas iniciativas iban hacia eso. ¿no? Entonces, por ahí si sí gustan ir sumando sus, sus propuestas no importa lo más descabelladas que sean, a veces son las mejores este, eh, eh, eh, propuestas. ¿no? Adelante Ramón, y, y no sé si Luis tiene todavía otra opinión, pero vamos a darle la voz a, a Ramón. Bueno, yo, luego... yo así me estoy imaginando que el proceso se inició en nuestra universidad y de pronto, digamos, eh, primero me estoy imaginando eh, como que el tema llegue a un consejo eh, universitario de investigación, el Consejo de Investigación de la Universidad, como un tema de agenda para debatir, para mencionar. Me parece ese un punto importante, porque en esos consejos universitarios de investigación, pues están, digamos, los directores de los centros de investigación y eh, personalidades del mundo científico de las universidades que compartir esto ya en ese nivel pues es un punto importante para después poder generar las alianzas. También me estoy imaginando, en ese proceso, me estoy imaginando que esto eh, entre, como se ha dicho, al posgrado, que entra al posgrado, al instituto de posgrado de la universidad, que se convierta en un tema de debate entre los coordinadores, las coordinadoras de los programas de maestría, de doctorado de las universidades, y que desde esta... Perdimos Creo audio. Sí, cortó, sí. Ah. Estaba tratando de ver si era, era yo o... <risa> Eh, eh, Ramón. Ramón, sí. te perdimos un poco, no sé si tú nos escuches, pero perdimos tu audio, entonces en lo que eh, te volvemos a escuchar, damos la voz a Priscila, o si nos puedes escribir por el chat, Ramón, eh, también se vale, pero ahorita perdimos tu audio, Ramón, y damos la voz a Priscila. Adelante, Priscila. Vale. Uh, no sé si está en otro punto, estaba escribiendo esto, uh, pero bien, cuando se deja ver, uh, colocar las acciones, mesas temáticas, bien, lo que me, me, me llegó en, en mente fue la cuestión de crear uh, comunidades de práctica. Eh, lo que quiero decir, eh, crear una comunidad que puede. Salir de las bibliotecas o también de las rectorías, no lo sé, pero una comunidad que va agregando personas que de alguna manera estén involucradas en la ciencia abierta. ¿Por qué de hecho digo esto? Porque bien, en la parte de la de política, de directrices, de todo esto es muy esencial pero también es esencial que la gente eh, tenga la sensación de estar más cercana de lo que está siendo desarrollado. Entonces, creo que una comunidad de práctica es algo un poco más sencillo, pero eh, va a abarcar toda esta cuestión de pensar políticas que eh, sean pertinentes y al paso que también lleva estas políticas y, y todas estas regulamentaciones para la gente. Entonces creo que, bien, esa comunidad de práctica puede ser presencial, de manera eh, online. Pues, un ejemplo de esto es este congreso. Está todo eh, de manera online. Y lo que los, lo, eh, el comité organizador eh, ha hecho, es una comunidad muy grande que la gente va se reconociendo entonces me veo eh, me, me llegó en mente esta cuestión, ¿por qué no hacer esto en nuestra eh, eh, región, ciudad universidad? Es posible y no es tan, tan difícil así Exacto también poder pensar eh, otras áreas, ¿no? eh, más allá del de investigador o la investigadora. ¿Qué sucede en las áreas de extensión, en las áreas de vinculación? Allí podemos empezar a pensar que cuando se den las convocatorias o los llamados a proyectos ¿no? de, de extensión en nuestras propias universidades, eh, tal vez empezar a incidir también en esas áreas como para que en los llamados o las convocatorias también se haga una pequeña mención a como, entre comillas, premiar aquellos proyectos que tengan procesos de ciencia abierta, ¿no? ¿No? Eh, podría ser una opción como para abarcar otras áreas de nuestras universidades. Y es algo también pequeñito eh, empezar por allí, cómo incentivar, eh, no sé, eh, proyectos de extensión con estas características con recursos educativos abiertos, con otras infraestructuras abiertas, software abierto, ¿no? Eh, porque siempre tal vez queda de forma tácita, pero no viene mal en esta actividad tal vez proponer eh, que se explicite eh, la, la propuesta de esta convocatoria, ¿no? A, a los proyectos. También es, es como otra, otro espacio para... Para poder incidir. Sí, esto, esta idea es muy interesante y bilínea. Eh, hay una profesora en la Universidad Federal de Santa Catarina que tiene un proyecto de extensión muy, muy cercano a esta idea, que es la cuestión de, de relacionar las necesidades de la comunidad en general, general de la ciencia y también la comunidad um, sociedad civil, digamos así, eh, con. A los profesionales que ofrezcan servicios que puedan satisfacer estas necesidades. Entonces bien, ella está ahí, eh, está manifestando este proyecto de extensión, pero creo que es muy muy eh, cercano a esta idea y es una práctica que en un año o dos se hará muy fuerte, pues hay poco esta relación. Entre, entre las necesidades que se tiene en, en la comunidad y, y los profesionales. Eh, adicionando, adicionando a esto, creo también que es necesario, indo, um, caminando por un, para un punto más específico, que los cursos, los grados de, de bibliotecología, por ejemplo, y también pienso que los programas de posgrado en ciencia o ciencias de la información tengan una formación, además de disciplinas sobre ciencia abierta, una formación más práctica para la gente que va a trabajar con las plataformas, con las infraestructuras de ciencia abierta. Pues esto es una necesidad muy, muy presente principalmente eh, no, en ámbito de, de institutos de investigación. Hay muy, poca gente con estas competencias, digamos así. Entonces esto es muy necesario y es algo también que estamos hablando mucho en términos de escribir eh, artículos y trabajos sobre esto, pero también de uh, acciones más efectivas de cómo estos cursos de grado y posgrado pueden trabajar las competencias de los profesionales Gracias Priscila, sumamente interesante eh, y recuerdo, me, me hiciste acordar bueno, en la, en la semana pasada estuvimos en el Congreso de Humanidades Digitales aquí de Argentina, había también participantes de tu centro eh, y tal vez justamente es clave empezar a, también a, a sensibilizar en algunas áreas específicas, ¿no? como ciencias de la información, informática, software, ¿no? eh, eh, a que pongan en práctica eh, estos valores ¿no? de la ciencia abierta, porque después, eh, cuando empiezan a participar también en otros proyectos interdisciplinarios, eh, es mucho más fácil esa, esa alianza entre, entre disciplinas. Eh, digo para dar un ejemplo no también de lo que se está haciendo actualmente bueno pues creo que por ahí ya tenemos varias eh, eh, propuestas, sí. no sé Virginia ya nos quedan cerca de, de 15 minutos para, uh -huh. para el cierre voy al PAD para ver las preguntas que nos planteó Francisco que, que habría La. que responder Sí, las preguntas y las ideas-fuerza que tal vez eh, yo empecé a registrar, lo que comentaban aquí Priscila y demás. Eh, empezar, ves, ahí está ciencia abierta como práctica de experimentación, incorporar prácticas como los planes de acción provenientes de gobierno abierto, promover el diálogo real con ciudadanía, tal vez rescatar algunas de las cuestiones que surgieron eh, recién eh, como ideas-fuerzas y las preguntas que se le hará al panel, tal como comentas vos. Sí, gracias. Aquí les estamos presentando en el PAD un par de lineamientos que nos dieron para la, la presentación de, la, de los resultados de la mesa de co-creación. Sí. Y justamente son estos dos puntos, el A y el B, ¿no? Eh, algunas ideas fuerza que, que rescataríamos de, de la creación de los laboratorios y los procesos de, de co-creación, porque son importantes. Ya Virginia aquí nos comparte eh, eh, estas tres. Eh, si alguien considera oportuno sumar más eh, adelante. Y también nos pidieron elaborar un par de, de preguntas que nosotros podamos lanzar a la, a la audiencia que, que se sume a, a los trabajos de, de a la presentación de los trabajos de las tres mesas de co-creación. Es decir, ¿qué, ¿qué preguntaríamos nosotros a partir de la experiencia que.? que y los intercambios que tuvimos estos dos días a, a, a la audiencia, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué preguntas nos quedan a nosotros de cierta manera en el tintero? ¿O nos gustaría escuchar eh, otras perspectivas también de, de, de quienes se sumen a, a, a conocer los trabajos y resultados de la mesa? O estas preguntas también incluso las podemos eh, eh, lanzar o pensar desde, si estamos ya en el laboratorio, ¿qué pregunta le lanzaríamos a, a, a quienes queramos que participen en el laboratorio o, o, o queramos que se sumen al, al, al laboratorio? ¿no? Eh, Ramón, adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Sí, bueno, a, a, mí me motiva, a mí me motivaría muchísimo eh, escuchar eh, una respuesta a la interrogante. ¿Cómo, cómo poder a, avanzar en esta idea de ciencia abierta eh, ante los obstáculos que tenemos eh, relacionados con, por ejemplo, los procesos de evaluación institucional, los criterios de calidad? en los procesos de evaluación de las instituciones educativas, específicamente respecto a la ciencia, respecto a, al quehacer científico. Para mí esa es una pregunta, porque yo veo ahí una gran contradicción entre lo que queremos promover en términos de ciencia abierta y lo que nos piden como requisito formal para que podamos obtener una buena evaluación, una evaluación de excelencia, en el rubro de investigación científica. Gracias. Sí, no, aquí, Ramón, creo que es la pregunta del millón y es la pregunta que está presente en todos los foros, ¿no? Y que, bueno, eh, vale la pena volverla a lanzar este, y, y, y yo creo que ir sumando respuestas, ¿no? Este, entre las respuestas que yo he escuchado a esta pregunta, pues, eh, parte justamente de lo que hemos comentado, ¿no? Con los procesos de sensibilización de eh, tratar de poner en la misma balanza ya de la evaluación los temas de, de ciencia abierta, es decir, que publicaciones en acceso abierto se reconozcan, que el valor de la edición universitaria se reconozca, que el modelo de acceso abierto eh, diamante a través de, de repositorios se reconozca. Y bueno, esos son mecanismos que aportan un poco a, a, a responder esta pregunta tan, tan pertinente que es que por un lado nos piden abrir, pero por otro lado nos evalúan en cuestiones cerradas, ¿no? O sea, factores de impacto, etc, etc, ¿no? Pero con todo gusto, Ramón, ahí la, la, la ponemos eh, en, en, a consideración de todos. Veo que por acá en el chat alguien más, este... Ok, Priscila, nos está compartiendo lo del proyecto de eh, Patricia Neuber, gracias Priscila, y bueno, ahorita quien quiera consultar el, el enlace, ahí está la información de lo que nos ha comentado eh, Priscila. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante, perdón. ¿Bien? Eh, no, no, no escuché bien quién, pero adelante, abre el micrófono y... y... Ok, no creo que, que no. Y bueno, eh, Virginia ya ha colocado más eh, eh, ideas fuerza, eh, situar las políticas de ciencia abierta a eh, o en nuestras ciudades, uni universidades, es decir, localizarlas o, o, o focalizarlas. Este, eh, laboratorios de ciencia abierta como espacios que permitan... Alianzas, participación abierta, recomendación de la UNESCO, sensibilización sobre qué es la ciencia eh, eh, abierta, un diálogo real con la, con la ciudadanía. Y déjenme veo aquí en el chat. Aunque ah, okay, nos están motivando, nos están eh, compartiendo desde la gestión eh, del, del, de la plataforma que bueno, y la charla magistral final es en un ratito más y ahí está el, el enlace. ¿Alguna otra idea fuerza? Eh, bueno, fuimos recolectando, documentando, que de, de hecho es algo importante dentro de los laboratorios de innovación, eh, este rol de la, del registro de la documentación, ¿no? Eh, y digamos, como, como aporte también a, a, esta, a esta participación y, a, en, colectiva, ¿no? Por eso el registro de todo lo que estuvimos charlando allí como ideas fuerzas. Pero ¿queda alguna tal vez que nos hayamos olvidado y que ustedes piensen que sería como prioritaria? Además de eh, la cuestión de, de la participación, el diálogo, algo específico tal vez. Eh, por acá, Priscila... ¿me ¿Algo? Sí. Priscila, voy a leer lo que nos comparte en el chat. Otra pregunta podría ser, ¿cómo superar los obstáculos para la implementación de directrices y métricas de evaluación que impulsan las prácticas de ciencia abierta? Está vinculado a, a lo que ya nos comentaban, pero podemos Ajá. complementar la pregunta con, con esto que, que Priscila nos, nos comparte, esto? superar. Esto sí. es, es haya eh, ahí se quedó como cercada, no, cercana a la primera pregunta, pero creo que es más específica en la cuestión de las métricas que no tocamos tanto y es muy esencial porque la gente um, hace todos todo, todo, los, los proyectos, proyectos e investigaciones, pero si no son evaluados por esto, no, no tiene sentido en su labor. Entonces creo que es necesario también una... Un cambio en la manera que se evalúa estos proyectos y estas acciones. Gracias Priscila, sí, lo, lo complementamos ahí. Y bueno, eh, alguna otra idea más de, de fuerza que eh, que podamos agregar a lo, a lo que ya ha eh, documentado aquí Virginia. Eh... Bueno, habíamos hablado tal vez, eh, Virginia, eh, lo de esta evangelización o esta este, promoción, tal vez, ¿no? Que, que, que Creo que en función del, del ambiente, en algunos ambientes será evangelización, en otros ambientes será eh, promoción, en otros ambientes tal vez será eh, un poco recordando a Aaron Swartz eh, guerrilla, ¿no? O sea, esta guerrilla por el acceso abierto que convocaba a Aaron Stuart, Stuart, este sobre pues, también habrá quienes tengan que entrarle más a un tema de lucha en su institución para implementar la ciencia abierta, ¿no? Entonces, este, embajadores, impulsores, eh, de acuerdo, ¿no? Ahí lo agregamos, lo que decía Priscila, pero me, me resulta, no sé, va, la duda sobre justamente para llegar a esos embajadores y estos impulsores o evangelizar, eh, una posible instancia primaria podría ser cómo hacemos para llegar o, o para saber quiénes están haciendo eh, eh, ciencia abierta en nuestra ciudad, en nuestra universidad, ¿no? Allí tal vez. El, el tema del mapeo, el tema de, no, de, no, de convocatorias. Sí, porque, no, porque si no, nos quedamos siempre en lo mismo, ¿no? Eh, lo mismo sospechoso de siempre, sí. No, como que y, y se necesita ese espacio, ¿no? O sea, es como salir a, a gritar, a vocear, somos nosotros o, o hay esto, vengan y reúnanse, ¿no? Porque puede haber, como bien comentas, o sea, sujetos, individuos, comunidades, colectivos que estén trabajando, pero no han encontrado... A otros iguales, ¿no? Entonces, eh, como bien comentaban, hay que generar esos espacios para encontrarnos con otros iguales, ¿no? O, o con otros que están interesados, ya sean espacios físicos o virtuales, ¿no? Y bueno, aquí Ramón eh, nos, nos comenta, la cualidad comunitaria de la ciencia es clave para el desarrollo, generar un tipo de vínculo humano, es necesario, claro, que supere el elitismo científico y centre lo colaborativo en términos de trabajos profesionales, comunidad. De acuerdo. Eh, ya está registrado, sí. Ramón. Uh, lo que tengo a, a, a hablar, no lo sé si está en algún punto, pero voy a hablar. Uh, es que, bien, tendremos que reunir a la gente que trabaja con ciencia abierta. Pero si la gente no, no, cono, no conoce nuestro trabajo, no tiene cómo se acercar a nosotros. Entonces, bien, tal vez... Ser necesario un trabajo de, de aprendizado sobre la divulgación o difusión científica. Eh, en Brasil hay una expresión, no lo sé si vos, ustedes conocen, que es cacarejar, ¿no? A gente tem cacarejar, no lo sé, desde que los, de que las galinas pollos hacen de, de gritar. <risa> no okay. Es cacarear eh, eh, la acción, es como decir que estás haciendo, es como gritarlo. Cacarear, esto, esto. cacarear. perfecto, esto. Entonces, porque muchas veces nosotros esperamos, esperamos que la gente procure, que la gente venga, pero hablamos poco sobre lo que hacemos. Hablamos poquísimo y tendremos que hablar, hablar en espacios formales, en espacios de, de eventos científicos, pero también en eventos técnicos, en eventos que están además de, de, de, de, nuestro, de nuestro área, porque si no, la gente no, no va a conocer lo que hacemos. Entonces es necesario uh, estar en... Espacio, espacios diferentes y hablamos, aprendemos a hablamos, hablar de manera sencilla, que llegue a la gente. Gracias Priscila, pues cacaremos lo, lo que está sucediendo en este congreso y por acá William ya casi en el cierre porque tenemos que irnos a la conferencia eh, magistral, nos pregunta ¿qué sabemos de la ciencia ancestral que no está en la academia? No? Pues si todos estos saberes ancestrales que no son documentados en, en, en la academia, eh, que en algunos casos hay interés por, por el estudio y la documentación de estos saberes, y en otros casos también hay interés por la documentación en un sentido de, de preservación, ¿no? Entonces también habría que eh, considerar dentro de la ciencia abierta, pues, todos los saberes, y, y siempre y cuando también haya una, eh, pues, un una aceptación y un permiso de que también estos saberes eh, eh, se difundan, ¿no? Porque también hay un tema ahí delicado con, con, con las comunidades ancestrales o indígenas en que pues ellos realmente no tienen interés mucho eh, y debe ser respetado en que estos eh, saberes o conocimientos tengan una difusión más allá de su entorno, de su contexto, eh, eh, de su cosmovisión, ¿no? Y eso debe ser respetado, ¿no? Sí, hay un apartado, si se quiere, el pero, <ríe> eh, por el tema de, de algo que también estamos discutiendo en, en el tema también de patrimonio, y otra, y la conservación, sobre la cuestión de las la gobernanza de esos datos, es una palabra un poco extraña, difícil, pero bueno, de quiénes son esos datos que nosotros estamos recolectando, o que como investigadores estamos eh, bueno, obteniendo eh, de estos otros saberes, ¿no? Eh, ahí hay que cambiar un poco la, eh, o virar eh, ese sistema de gobernanza de los datos científicos. Claro, y bueno, pues creo que el tiempo nos ha comido. No quiero extendernos más porque tenemos que ir a participar en la, en la conferencia magistral. Y bueno, pues quiero tener tiempo para despedirnos, agradecerles su, su participación, toda la experiencia, comentarios que, que nos han compartido y bueno, que hemos compartido en esta, esta mesa de, de co Sin ustedes esto pues no hubiera sido posible. Virginia y yo más adelante, en un ratito más, trataremos de integrar el, el documento final y bueno, estaremos presentando simplemente como voceros de lo que ustedes han externado y compartido aquí en, en los resultados de la mesa de, de, de cocreación. Esperamos verlos también este, eh, por ahí para que se sumen en la discusión. Eh, por ahí esto va a ser, bueno, ahorita tenemos en horario Ecuador eh, la conferencia magistral, después viene, eh, ah, no, perdón, a ver, yo me estoy equivocando. Ahorita tenemos un receso, es así, tenemos un, un receso de aproximadamente una hora, que es donde estaremos trabajando más bien Virginia y yo, viene después la conferencia magistral y ya por último eh, la presentación de los de las resultados de la mesa. que va a estar por YouTube, por el canal que de YouTube, ahí comentaban las chicas. Ah, ok, perfecto, pues ahí está sí. el, el, el, el enlace, por ahí ya lo han estado este, compartiendo y bueno pues tenemos por ahí pues nuestros datos de contacto justamente para seguir haciendo comunidad seguir cacareando pues lo que está sucediendo seguir eh, vinculándonos y pues este nada agradecerles este el interés de haber participado y compartido en en, en esta mesa y bueno Virginia este eh, no, un saludo un placer y a seguir haciendo que me parece que por ahí va la cuestión no muchas gracias Gracias, pues agradecemos, y bueno, pues nos despedimos, Virginia, ahorita te busco por otro canal para terminar esto, y bueno, eh, a los organizadores, muchas gracias, y bueno, este eh, Samantha, eh, pues terminamos con, con la sesión, y bueno, gracias. Chao, chao, nos vemos. Gracias a ustedes, chao. Hasta luego, bye bye. Hasta luego.